¡Arriba!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Niño!

What does chal chal

Laughter <laughs> <laughs> <laughs>

no no había ya para

yo me comunico

Toro, wow! <risa> da miedo este ¡Toro! <risa>

¿Qué sabes? Ajá, el cuerpo, sí, el cuerpo. Sí, sí, no.

¿Por se no se puede puede

Para el mundo, el mundo. Para el

¡Pues a